Mis campeones talentos parte 2 y la artista que viene a continuación es Valentina Leal Ascanio interpretando la canción cuando empezaré a vivir, sí señor, de Enredados Hola, mi nombre es Valentina Leal, soy de Venezuela, el tigre estado en suátegui me pueden conseguir en Instagram como Valen Leal, hoy le no una canción de la película Enredados, ¿cuándo empezaré a vivir? 7 a. M un día más inicio, al que hacer es ir a muy bien, pulo a cero, octavo y saco brillo, termine que hora es 7 con 16, un libro leeré, o tal vez dos o tres, o en mi casa. cuando empezará a vivir cabeza, dar roce, hacer galletas, Papel, más ballet y algo de ajedrez, y la ventriloquia y velar, estirar, dibujar o trepar o hacer los libros releres, qué rato hay que pasar, Me pregunto pregunto pregunto que cuándo?